Siento Pensar. Mi cabeza navega sola sin parar Mi sentido me sigue sígueme Yo quería paz siento que soy encerrado un mes Comencé a meditar y no me encontré Mi vida no es interesante Soy un chico normal que tiene mucha capacidad Y que quiere avanzar Me acuesto de mi cama y me levanto Nadie sabe por todo lo que he pasado Ni todo lo que he aguantado Siempre pienso en lo que voy a hacer Muchas personas critican mi talento Yo no demuestro interés Me pasé, me despido buscando, investigué cambiando me he enamorado y también me ha destrozado mi mente me llevó lejos mi memoria fotográfica es lo mejor que tengo o tengo como expresarme sin la música no podría explicar mi corazón late me encantaría llenar toda la humanidad yo hago arte en mi mente Muchas emociones, pocos amigos son sinceros Lo siento, no sé cómo me siento Siento un vacío, me siento neutro Nunca había sentido un dolor tan intenso Que me cae por dentro, dame un respiro El tiempo que te da lo pierdo Por donde comienzo, si no principio Me estoy ahogando, me estoy muriendo Cansado de estar decepcionado Aguantando cada puñal que me han clavado Estoy tóxico cicatrizado cada marca de las personas que me han traicionado Estoy muerto pero sigo respirando Andando solo Marchando por todo, nunca abandono, yo te lo di todo Pero cada día es una experiencia y mejoro Lucho y avanzo, pero toco fondo Me cargo, me levanto, todos mis amigos apartados Pienso en cortarme la pena, mi cabeza piensa y piensa y no acierta Si fue un error, no lo supe ni ver Escribo en papel, está lloviendo otra vez Me derrumbe, deshace un dolor que se esconde debajo de mi piel Si fue un error, no lo supe ni ver Escribo en papel, Lo siento, lo siento.